si te tan wow wow Yo yo yo Yo yo El futuro es libertario right. Cuando le meto empeño Nada detiene mi sueño Si me pongo ready pa'l el ruedo El mundo me queda pequeño Yo quiero un mundo Cuando dormí, yo, yo, yo, entonces vamos.